Dios le bendiga a todos, la doctora Elizabeth, hoy como cada día vamos a seguir con un tema. Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, déle like al vídeo y comparte el mensaje. Como estamos en el mes de la Biblia, vamos a conseguir subiendo temas controversiales. Y el tema de hoy es, ¿puede escuchar un cristiano música secular? Estoy segura de que la música secular tiene el potencial de llegar a ejercer tanto daño en la vida de una persona que la larga puede incluso separar de Cristo y robarle el corazón de las cosas del reino de los cielos. Lo he visto ocurrir y me parte el corazón conocer a hermanos y hermanas que no se den cuenta de esto o no quieran aceptar y es por ello que he decidido compartir este mensaje con el hermano Marcos Brunet que nos va a decir a nosotros un cristiano puede escuchar Música secular. Mientras escuches en el mensaje, permite que la palabra de Dios hable a tu vida en la verdad de Cristo Jesús. Concéntrate en preguntarle a Él y si escuchas hoy su voz, no endurezca tu corazón y deja que su Espíritu Santo te convenza de verdad sobre la voluntad agradable de Dios para que puedas servir a Dios haciendo su voluntad con toda entrega de todo corazón. Compasión en espíritu y en verdad, con toda fuerza y con todo tu ser. Ahora te dejamos con el mensaje de Marcos Brunet. Otra característica, ya está terminando mi tiempo, Apocalipsis 17. Dice que Babilonia es una prostituta. En su frente, una gran ramera, dices. Apocalipsis 17.5. Un gran sistema que prostituye a los santos de Dios en la tierra. Ay. Y muchos siervos y siervas de Dios han perdido su esencia por, por prostituir los dones y talentos que Dios les había dado. Prostitución es cuando yo cambio cuerpo a cambio de dinero. A cambio de valores terrenales. Cuántos Jóvenes. Han perdido su prime, primogenitura por un plato de lenteja, por un placer pasajero. Prostituyeron su llamado por un placer pasajero. Y no se dieron cuenta que Babilonia se infiltró tan sutilmente que eso te contaminó el corazón. Y después se vuelve algo normal, pero si todos los hacen. Y después sigue ministrando igual. Pero Dios está trayendo responsabilidad ahora de entendimiento del poder de la impartición. Diga conmigo, poder de la impartición. Yo comparto de lo que sé, pero imparto de lo que soy. Entonces, yo les recomiendo entrar en, en un nivel de pureza en lo que ven y en lo que escuchan. Tú te alimentas de lo que ves y de lo que escuchas. Somos lo que comemos. Mira la persona que está a tu lado, ese cuerpito que tiene es por lo que come Esa pancita ahí no es espiritualidad No, estoy agrandando el templo del Espíritu, mentira, comió mucho Quiero ser una catedral para el Espíritu Somos lo que comemos Y tu alimento espiritual viene por lo que ves y por lo que escuchas una, una chica me dijo, una cantante muy conocida me dijo, Marcos, ¿qué te parece de escuchar música secular? Yo no sabía qué intención me decía. Y yo le dije, ¿qué te parece a ti? Le di vuelta la pregunta. No, a mí me parece bien porque si es con buenas motivaciones solo de escuchar la técnica. Yo dije, ah, qué bueno. ¿Y qué, te, qué, qué, qué persona te gusta escuchar? No, a mí me gusta escuchar Whitney Houston. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Sabías que falleció, no? Sí, sí, me dice, qué lástima, ¿sí? ¿sabes cómo? Sí, sí, ¿no? Sobre de drogas. sí Ahora, yo le hago una pregunta, yo le dije ¿Sabías que ella en tu edad cantaba en la iglesia como tú cantas? Y después dijo, bueno, mi talento También puedo hacer dinero y dar dinero a los misioneros después esa excusa de meterse en lo secular, no creo, escuchen todos los artistas que están aquí esta mañana No creo que Dios te unja, que Dios te dé autoridad del cielo para alimentar un sistema que Él quiere matar Pero yo no creo, pero si tú crees, haga lo que quieras Se mezcló tanto que ya no sabía, dice la palabra, que cuando la sal pierde su sabor y ya no gobierna la, la comida. Entonces no sirve para nada no ser, ser echada y pisoteada por los hombres. La gente que prostituye sus talentos y sus dones para mezclarse con el mundo. Es gente que por ahí tiene dinero, tiene fama. Pero en algún momento sabe que su alma, su corazón y su ética, su moral y su persona están siendo pisoteadas por el sistema. Perdió su sabor, perdió su esencia Entonces yo le dije ¿Tú crees que es posible? Le dije a esta chica ¿Crees que es posible separar la persona De la técnica vocal que canta? No, yo agarro la técnica vocal nomás Sí, sí, sí Pero cada canción Ah, pero cuando canta, canta canciones de amor no. Pero el problema no es lo que dice El problema es de dónde sale lo que está diciendo Ahí es cuestión de tu entendimiento con Dios pero la, la contaminación viene por pequeñas cosas sutiles que tú tienes que decidir. ¿Qué quiero? ¿Yo quiero el reino de Dios o quiero una vida de mezcla y tener éxito solamente terrenal? Tú decides. De acuerdo a tu madurez, hay muchas cosas que tú no pudiste decidir. No pudiste decidir los padres que tienes, te tocó, los hermanos que tienes. Pero a partir de hoy sí puedes decidir tu futuro. Tú decides con quién te vas a casar. Y si te equivocas, la culpa es tuya. No, porque Dios no me dijo nada. No, no, no, no. Asume tu madurez y tu responsabilidad. Tu única oportunidad de tener la familia de tus sueños, eligiendo correctamente. Y si tú estás apartado de tu propósito, en tu camino vas a encontrar gente apartada de su propósito. Pero si tú estás alineado y caminando en tu propósito, en tu camino te vas a encontrar con chicos y chicas que están viendo lo mismo, que están caminando hacia el mismo lugar. El que te digo oídos, oiga. Los demás, cásense con quien quieran. <risa> Levante tu mano y diga, no voy a prostituir lo que Dios me dio. Que Dios y el Espíritu Santo te te pueda desmenuzar lo que yo estoy diciendo. Yo no, no sé más cuántos ejemplos dar de eso. Pido al Espíritu Santo que te enseñe después a cómo no prostituir lo que Él te dio. A no negociar con la pureza y la esencia que Él te dio. En nuestro caso, que somos músicos y nos hemos, hemos viajado a muchos lugares... Entonces conocimos un poquito de cómo se mezcló el sistema babilónico con el reino de Dios Entonces cuando un, un artista cristiano dice, ah miren, nosotros también podemos tener luces como el mundo tiene También podemos tener sonido excelente, también podemos hacer un show excelente Y del momento que nos comparamos con el mundo, es el momento que perdemos nuestro poder de creatividad porque nos estamos rebajando a decir en el fondo lo que está diciendo quiero ser como ellos. Yo no digo que no tengamos luces y sonido bueno, no, no, no. Yo digo que lo que tenemos es traer la cultura del cielo, el reino de Dios que no tiene comparación a esta tierra. Es más que música, es traer un sonido que tra produce transformación. Entonces tenemos muchos artistas cristianos que lo que dice es correcto pero no produce ningún cambio porque todo lo que tiene es un buen show. No, pero mire, la gente lloró, la gente saltó. Bueno, un recital de Luis Miguel también saltan lloran y nunca se encontraron con Jesús. ¿Qué es lo que quieres? Y hay cosas que yo personalmente no entiendo del sistema, no quiero entender y no me voy a meter en eso. Entonces me dicen, "Marcos, ¿cuánto, cuánto cobran ustedes?" Una vez me escribió un pastor May y me dijo, "¿Cuánto cobras por una noche?" ¿Qué soy? Me parece que le cayó eh, fue, Escribió mal el mail La dirección Con todo amor dije Pastor, yo no soy un prostituto Para venderme por una noche Yo fui comprado por la sangre de cordero Yo no estoy a la venta Yo no tengo precio Tú no puedes pagar lo que yo valgo Ahora Escuchen El momento que un profeta pone precio su suministración fue el momento que dejó de ese profeta Levante tus manos y diga yo no voy a prostituir lo que Dios me dio Voy a salir de Babilonia Voy a vivir el reino de Dios 100% en mi generación Otra característica Babilonia se mueve con confusión Y el reino de Dios con entendimiento Babilonia confusión Reino de Dios, entendimiento. Llegamos a un congreso con los chicos hace unos meses atrás y el pastor me dijo: Bueno, van a arrancar los chicos con la alabanza y después pasan ustedes. Buenísimo. Y arrancaron ellos. Y yo no sé si conocen esa canción acá, pero arrancaron toda la alabanza, eh, a la alabanza, quedaron como media hora cantando la la bamba, la la bamba, la la la la, la, la bamba. ¿Conocen esa? ¿Escucharon? Impresionante. Una bendición, ¿no? Media hora estaban cantando eso Y todos bailando, todos saltando, todos felices Supuestamente era un éxito la alabanza Pero cambiaron la letra, ¿eh? ojo que no eran tan carnales Cambiaron la letra, en vez de la bamba decían Solo Cristo, solo Cristo Perdón si voy a tocar en algunas cosas culturales ahora pero el reino de Dios tiene su cultura propia Cuando pasamos por la cruz No solamente dejamos la vida de pecado Dejamos toda la vida Todas nuestras costumbres mexicanas, argentinas y brasileras Ya no soy mexicano, ya no soy brasileño Ya no soy argentino Soy ciudadano del reino de los cielos Y tiene su propia cultura, su propio sonido Su propia arte, su propio idioma Su propia constitución Y lo que afecta a México No afecta al reino de Dios Dios está buscando jóvenes, una iglesia que viva su cultura en la tierra. Y no que se mezcle con la cultura del mundo con la excusa de evangelizar. Porque en realidad lo que estás haciendo es solamente alimentar más la carne de la gente. Y no conectar su espíritu con el Espíritu de Dios. Entonces mezclamos. Eso es confusión. ¿Ven un ejemplo de confusión? Cambiamos la letra y ponemos una fachada, una etiqueta de cristianos, pero en realidad la esencia es naturaleza caída, está todo pervertido. Y por eso lo que se canta, lo que se dice es correcto, pero lo que se imparte es pervertido. Y después decimos, ¿por qué estuvimos cantando tanto tiempo y hay tantos jóvenes dejando embarazada a su novia? De 100% de los jóvenes que tenemos, 80% tuvieron relaciones sexuales antes de casamiento. ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué tanto engaño? ¿Por qué tanta doble vida? Si supuestamente cantamos y adoramos tanto. Porque lo que se dice es correcto, pero lo que se imparte es naturaleza caída, que alimenta más la carne que el espíritu. Entonces estamos dentro de un templo, pero mezclados con la cultura de la naturaleza caída. Y Dios... Viene a decirnos esta mañana limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y la santidad se perfecciona, entonces veremos la habitación de Dios entre nosotros. Veremos las estadísticas que van a cambiar. Jóvenes que no van a vivir de altos y bajos. No van a venir a vivir solamente de confesar sus pecados en un congreso, en un campamento. Que ahí se arrodillen y se llenan adelante de moco. Ay, Señor, perdón. Y nunca más lo voy a hacer. Y el lunes volvés a hacer todo lo mismo. Dios está trayendo estabilidad espiritual para los que están alcanzando madurez. Los que van a entender que es posible habitar con Dios en la tierra. Con Él es todo o nada. Si estás aquí. Es porque tienes que amar y tienes que entender el reino al cual perteneces. La religiosidad quiere construir buenos hábitos y buenas cosas que hacer. Eso es la religiosidad, construir algo como una torre. Si yo hago buenas acciones, voy a llegar al cielo. Hay un montón de gente que está construyendo, solo hace cosas buenas para llegar al cielo. Pero yo conozco gente que dejó de fumar, dejó de tomar pero por, no porque fue a la iglesia, sino que fue a Alcohólicos Anónimos. Y nunca conoció a Jesús. Y hace cosas buenas. Y da, y da dinero a los pobres. Y son buena gente. Pero Dios, no te, la sangre de Cristo no te salvó para que seas buena gente. La sangre de Cristo te salvó para que traigas el reino de los cielos a la tierra. Para que vivas la cultura del reino en tu tierra. Y que la gente te mire y diga, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero ser lo que tú eres. No puede ser, estamos en la misma república, en el mismo territorio Y tú vives lo que yo no vivo, yo quiero lo que tú tienes Esa es la cultura del reino de Dios, que no importa el territorio que estén Dios no está levantando México, Dios no está levantando Argentina Dios no está levantando Brasil, Dios está levantando una nación en medio de todas las naciones Y tenemos que entender nuestra cultura, tenemos que entender nuestro idioma Tenemos que entender nuestra constitución Babilonia trae confusión, mezcla pero el reino de Dios trae entendimiento. Cuando se construye la torre. Dios mismo dispersa a todos. Cada uno con un idioma para que no se entiendan. Confusión. Vieron matrimonios que estuvieron casados años. Los dos hablan español. Pero llega un momento que ya no se entiende más. Entró Babilonia. Jóvenes comienzan unidos. Ministerios comienzan unidos Hagamos algo para Dios Y en algún momento ya no se entiende más ¿Qué dijiste? No, yo no dije eso No, pero que sí dijiste No, pero pensé que lo dijiste Ah, pero sí que lo había dicho Pero no lo dijiste Pero sí lo dijiste Y pum, se viene todo el plan de Dios abajo Por mal entendimiento Pero cuando Hechos 2 Dios hace destruir Babilonia Hechos 2, cae el Espíritu Santo sobre toda carne, que bueno, ¿Dónde están los carnales esta mañana Él derramó de su Espíritu sobre toda carne ¿Cuántos quieren Espíritu Santo en su carne? <ríe> y dice Que cuando repartió lenguas de fuego No eran que todos hablaban lenguas angelicales Sino que hablaban idiomas que los que estaban en Jerusalén de otras, de otras culturas Entendían lo que Dios decía en su idioma entendía las maravillas de Dios en su idioma o sea, el Espíritu Santo es lo que nos habilita a tener entendimiento aunque yo no, no conozca al Pastor Alejandro la primera vez que vengo aquí lo que nos va a conectar no es que tengamos la misma doctrina o denominación, sino que tengamos el Espíritu Santo de por medio que nos trae entendimiento es eso lo que conecta la gente del reino, la gente del reino no se conecta por amistad ni por conveniencia, ni porque me gustó o porque no me gustó, sino porque el Espíritu Santo es, nos conecta, Son contactos divinos. Mira a la persona que está a tu lado, decirle, tenemos que conectarnos por el espíritu, porque ya no te entiendo más. No me hables más. No me hables más en la carne, decirle